Pues muy mal, porque hoy es un día muy peligroso. Ayer puse las noticias y parece que hoy va a venir aquí No, no lo digas, no lo digas. Que no diga qué. Que no digas el nombre, no digas ese nombre. Gero A ver, chicos, hay que reunir valor porque como se nos haga de noche, esto va a ser más peligroso. La cosa es que está confirmado que esta noche vuelve aquí Gero. Che, y, y os he traído a este bosque porque hay Lucky Blocks chetos Y creo que va a ser nuestra única esperanza para poder derrotarle eh. Voy a jugar en el móvil a un juego, ¿vale? <ríe> ¡Pero Trollino que ¿Vale? no es el momento de jugar! Me, me enseñalo a los suscriptores. Vale. Bueno, si a mí me dicen que os lo enseñe, yo os lo enseño. Chicos, mirad. Esto es Willy Perro. Y esto es Right Shadow Legends, un juego de RPG, o sea, de rol para móviles completamente gratuito y que tiene unos gráficos que vamos, lo podríamos comparar con un juego de PC o de consola Raid cuenta con una historia fantástica Increíble en la cual te tendrás que enfrentar A diferentes criaturas, jefes Incluso a otros jugadores en batallas De PvP, todo esto en mundos Muy detallados y utilizando Cientos de personajes únicos A los que llaman campeones y que es que Vais a flipar con lo chulos que están eh O sea yo creo que ni Willy Perro tiene tantos gráficos Ay, ah, por cierto Ahora mismo hay un torneo de Raid que lo va a petar Muchísimo porque tiene premios físicos Y de todo, entonces para ingresar a él tenéis un link en la descripción en el cual podéis Descargar el juego y muy importante que uséis este link Porque además de descargar el juego Os van a arreglar 50.000 monedas de plata Para que podáis empezar con ventajilla en el juego Y también os va a unir a este torneo Que como ya he dicho tiene montones de premios Algunos incluso físicos como camisetas Figuras de edición limitadas, bancos de energía Que os los enviarán a vuestra casa Y tendréis la oportunidad de competir contra mí y otros suscriptores que se unan Así que chicos, no dudéis en descargar el juego Link de en la descripción Seguimos con los Lucky Vlogs Vale, Trolli, ya les he enseñado tu juego. Ahora podemos chetarnos de una vez y conseguir Lucky Blocks antes de que venga el innombrable. ¿Está ahí al fondo? Eh, sí, el hombre del tiempo dijo que aparecería al fondo del bosque. Hola, ¿qué eh, te pues no, esta es una idea! ¡Cuál! ¡Vámonos al revés y ya está! Eh, pero a ver, Trolli, ¿no te das cuenta de que si es ahora, tarde o temprano, te acabará encontrando. ¡Geroblight! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Me asustan los rayos. Tú, ah, tú? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Un huevo, sí, ¿no? ¡Uy! <risa> <risa> pero ¿qué era eso, Ni idea, pero es un buen arma, guárdalo No, eh, no lo ¿Eh? lances, no antes, no avances ¡Eh! ¿Eh! ¿No, ¿No! que hay que reservar las armas Como podéis comprobar He traído para esta ocasión los plural Lucky Blocks Que son los Lucky Blocks más chetos Esta armazona seguro que me dan un montón de vida pues no, bueno, me han dado mucho. Me ha he hecho invisible. Me ha hecho invisible. De verdad te soy invisible. Te eso, eso, eso. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Pues mientras te hace invisible voy a seguir jugando a Raid, que estaba muy chulo. ¡No! ¡Eh, eh, eh! eh está... uy! ¡Que estoy súper fuerte! ¡No me mate! ¡Que ha sido sin querer! ¡Es que estoy muy fuerte! Tengo muchos efectos. Me ha tocado el pozo del destino. ¿Del destino? Eso es bueno, mi destino sí, es sí, este me el diamantito. En la, en la nota esta. Dale, dale, dale. dale. ¡Oh, oh! ¡No es diamantito Ollo, pero se come! Comiendo este, esta comida, vamos a estar muy fuertes para vencer a Gero. ¡No lo no si... digas! ¡Que lo ha dicho! No, no. No no ¡Me ha dicho el nombre! ¡Que lo he dicho! dicho ¿no? ¡Que no es A ver, necesitamos lo un arma, eh. ¡Conejo ¡Pero! ¿Por qué matas a conejo? ¡Ponía conejo asesino encima de su nombre! Es asqueroso que solo veo la chuleta! ¡Hasta ya visible! Ah, vale, dame leche, troli. <risa> No, o sea. ¡Tamás te te ¡Que era para quitarme los efectos! Era para verte. Mira, que no hay tiempo que esperar, que, que ya es de noche. Va dentro de poco, <Jazz> claro, no te mierdes. ¡No, calla ¡No va no a romper esto! ¡Hala! ¡Un cascazo! ¡Un casco! Con, con esto sí que voy a poder derrotar a. Fl ¡No lo digas! ¡Vaya, pensaba que ibas a decir su nombre! Que ¡No lo digas! ¡Ni la mitad! Que no ah, vale, digan. ¿Cuántas te quedan de esas? Ah, lo culpulo, 43. Ah, vale, vale, vale. Pero no abuses. Que a lo mejor Gero el... ¡Ah! ¡Ay, no he dicho nada! He no, digas, no. Que no digas eso, Mike! Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un lo que va a tocar! ¡Con tiene... ¡No! lo ¡Sí que me va a tocar! que me que que a que ¿Qué? qué, qué? ¿Qué, hecho? ¿Qué hecho un agujero gigante? ¡Mira! Pero mira lo que has ahora hecho! ¡Ahora el mapa! Si es que eres peor que el innombrable, ¿ahora cómo continuamos? Pues hay que continuar por un lado, por aquí <risa> por aquí? Por aquí por aquí <risa> Bueno, ya o sea... solo con lo que tenemos yo creo que ya no tiene nada que hacer contra nosotros el innombrable, ¿eh? Sí, yo creo que Eso, sí el, el blue blue. Voy a romper esto ahora un picazo! ¿Vas a ir a por ese pico? No No, ¿no? Yo creo que un pico no merece nuestra atención ¡Me toca, me toca! No, ¡Aquí no, no. está nuestra victoria! Mira otro pico. pico Con eso puedes picar a Herobrine ¡Ah! Que no diga eh! lo Eh Dios vale, no Wow, oh, que es enorme también Si el innombrable tiene casco Le pico así, pum No, Pero me maté como no necesitaba probarlo, si lo probé por contra Herobrine no sé. Ay, Ay, Perdón, me me perdón me me Perdón, me perdón, perdón Que no sé lo que va a hacerle No, no, ¿No te llamarán Torlino? Te ¡Oh! No! No! ¿Pero qué pedazo de achote! ¡Esto es wow. el Stormbreaker! ¡Vuelo <ríe> con la cabeza de Timba que hay que ver si es un buen arma! ¡Que ¡Que te muerto muchas ¡Pero Timba no huyas! No, ¡Que tu casco te la velocidad! ¡Soy tu colega! ¡Me voy a, me voy a con ¡Oye, no digas su nombre! ¡Insensato! ¡Ven aquí, que te quiero hacer una cosa! que qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Te siento especialmente explosivo esta noche, eh! Sí, sí, sí, no sé qué pasa, me toca todo lo explosivo. Todo lo que le toca explota. Uf, macho, no. Voy a reventar a Jaro Brown. ¡Oye! ¡Que no! ¡Ah! Perdón, la emoción del momento. Y a mí solo me tocan pozos. <risa> me han reventado, me ha quitado todo. A mí solo no. me tocan pozos asquerosos. ¡Es, es, es una se ¡Ah, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Oye, que Tima no habrá más Lucky Blocks, ¿eh? Que tiene muy mala suerte. ¡Mira! ¡Vaya hasta aquí arriba! ¿No te han muerto? ¡Aquí <risa> arriba va, va a mandar la explosión! Esa es la armadura, Necesitamos armadura como esa. Esperamos abajo. ¡Ah! ¡Oye, definitivamente, Jerobe ¡No! ¡No! ¡Ah! en todo! ¡No lo digas! ¡Perdón! ¡Qué susto! no! el tridente! ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Que tus clientes vale explotan a una pala! no! no! Adivino, no! ¡A! explotar no, conmigo no, projala con él, que tiene casco. No, no, pero no, no por eso, <produces> por Timba, tú no abras que siempre tocan cosas malas. Vas, no tocan cosas malas? Me tocan no? cosas que no valen para nada. ¿Qué, qué, ¿Es que que no ves, abras más, más que tienes muy mala suerte. No abras más, que no me tocan nada bueno. Por favor, ya voy. Uh, oh, no eso, voy! No sé, se parece a lo tuyo, Tony, a ver. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué leches! ¡Otra vez! ¡La has liado! ¡Ahora sí que la has liado! ¡Dejadme de matar! ¡Qué asquerosos! ¡Hola! ¡Mirar qué pedazo de agujero ha hecho! ¿Qué ¿Lo, ¡Lo que ¿Lo ha explotado su... más que el tridente! Oye, seguro que el hombre del tiempo no se confundió y los que veníamos éramos nosotros. ¡Uy! ¡Me caí! Yo creo que no. Oye, ¿y esto que hay aquí? ¡De igual tú abres tú la... ¡No, tú no! Pues ahí oh. quedan. ¡Que no, no abras, Lucky una, ¡Una pala! ¡Una pala! A ver, ¿Eh? no, ¡No te vengas! No, ¡No te vengas que te doy, eh! ¿Qué eh, vale, vale, vale, vale. <risa> Venga, abro, yo abro, yo abro, yo, ya quedan poquitos. Huesos. Ah, no son llaves. Yo quiero vale. esto ¿Qué es? Trolli, tengo la llave de tu corazón. Caras... Y es enorme. pero no me pegues con ella. No, te estoy me abriendo el tengo... corazón. Si hace falta, yo cambiaré por ti. Soy muy sexy. Tu caco no está cerrado, pero... Tengo la pala del corazón, del de Timba, no. Troll y empalándose abren otras cosas estamos súper chetos eh no me cabe ninguna duda de que de que lo va a pasar ¿Qué ¡¿Qué es eso?! El innombrable, el innombrable es ¡Eh! ¡Este es el altar de las noticias! ¡Aquí es donde va a aparecer el innombrable! Es ¡Pues si sí, el señor de razón! ¿Puedo exponer la esencia de Herobrine aquí? ¡Y así lo invocamos! ¡Pero, pero ¿Para, para qué lo invocar! Eh, a, a ver, hay loco? que aprovechar ahora que tenemos el poder de los Lucky Blocks plural ¿no? Bueno. Uh -huh. ¡Bueno! ¡Si no es ahora, ¿cuándo vamos a hacerlo?! Tu lógica oh, venga, Y boca, mi, mi lógica en verdad es perruna. ¿Estáis preparados para lo que venga? Sí, sí, sí, sí. sí. Vamos. Venga, vamos. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Oh! que quema es tarde! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El ¡El otro! otro! ¡No se sé, queda otra cabella! ¡Es muy padre, ¡Ya no ¿Dónde está! Cuidado, cuidado! A ver me SACAR por la... ¡Mirad, mirad, mirad! MIRA mirad arriba! ¡Es Halo Bright! ¡No! Oh, mi, ¡No te ¡Eh, uh, por qué me dices idiota! ¡Idiota tú! ¡Va, no, uh, no. ah, ah, ah. no. qué es esto? ¡Ay no estoy cheto! ¡No estoy tan cheto! El vale, te salgo, ¡Ya te cuidado. salgo! ¡Ya te salgo! ¡Ya te salgo! ¿Qué está pasando? ¿Qué es pasar? ¡Que hay te meteoritos! ¡Te tiro ¡Tengo que hacer parkour! ¡Corre, ¡Oh! Kali, corre, corre! Ay, corre, ay, corre no, no, no, ¡No eramos no, no, suficientemente no, no, fuertes para esto! ¡Se sí, que no tenemos pinta. armadura ni nada! ¡Que nos persiguen meteoritos! ¡Mira, mira, mira! mira ha ¡Hay un cristal! ¡Hay un cristal en el medio del cráter! ¡Pero y aquí me importa el cristal! ¡Seguro que hay que darle! ¡A cualquier cristal! El cristal del cráter, rómpelo. A ese! ¡Alguien ah, con mis bolitas explosivas! ¿Es el corazón dale, de Ejero, dale, dale, dale, dale! ¡No lo sé, seguramente! ¡Le estoy entrando, dar. ¡Es que me persiguen meteoritos! ¡Me lo date prisa! ¡Alguien tiene un arco! ¡Ah, sí, le velo, le velo! ¡No pasa nada! ¿Cómo que no? ¡Dale otra vez! ¿Cómo que otra vez? ¡Si se ha explotado! ¡Se ha el corazón! ¡Se regenera! ¡Vale, lo he vuelto a explotar! ¡Ah! ¡Me muero. ¡Que lo de tiempo! ¡Mai, no te mueras! ¡Previve! ¡Ya, ya me he muerto! ¡Ay, ay, ay, respomeo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estáis, Hola, chicos? ¿dónde está? Yo estoy por aquí en uno. Pero, ¡Seguro que hay que darle al cristalito ese! ¡No hace nada! ¡Le doy otra vez! ¡Y yo qué okay. sé! ¡A ver! ¡Le he vuelto a dar! Ah, ¡Se regenera! ¡Se regenera! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado, ¿Qué es eso? chicos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¡No ¿Saba? lo sé! ¡Hola! Oh, no. oh, no. ¡Hola! Oh, no. ¿Qué, está, ¿Qué está pasando? ¡Mamá! mamá ¡Ah! no está, ¿Qué está Jara Bray conmigo? está Jara Bray? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! Ya estáis vengados chicos. ¡Se lo han matado! Se ha muerto de un golpe, es que estoy muy cheto. ¿En serio? No, ¿qué oh, sí. Y me ha dropeado unas botas que no sé qué hacen. ¡Unas botas guays ¡Ah! sí, soy invisible, con razón no me atacaba. Mira, mira, mira, mira mis, mis botas que guays son. ¡No! ¡No! ¿Me me matas? ¡Oh, mira! Mira, ¡No mira! ¡Mira, se me! No, me no, eres invisible! ¡El me que me se me que está muerto! No, uh, me me creo que Oye. soy el nuevo Herobrine de este mundo!